Internet en México, y en general en Latinoamérica, es un espacio democrático, abierto y libre, construido por todos y para todos los que disponemos de una conexión. En Internet, las personas pueden consumir información, pero también construirla, con libertad tanto en la rigurosidad como en los criterios para su publicación por lo que es igual de sencillo encontrar recursos de información de alto rigor académico provenientes de centros de investigación, universidades u organismos internacionales, pero también encontramos bulos e información de dudosa confiabilidad. En el contexto de los saberes digitales, entendemos a la literacidad digital como al manejo del código que permite a los usuarios operar en el entorno digital, siendo sus principales tareas la búsqueda la discriminación de información relevante y confiable y su valoración. Quien busca información en internet la encuentra instantáneamente, pero su confiabilidad puede estar en duda, por lo que un docente debe de poseer las habilidades, actitudes y criterios necesarios para encontrar información confiable. Uno de los recursos educativos más utilizados en internet son las enciclopedias socialmente construidas. Este tipo de fuentes de información representa un avance en la construcción colegiada del conocimiento y apunta a una tendencia adecuada en la preservación y sistematización democrática de la información. El ejemplo más importante de este tipo de fuentes de información es Wikipedia, la enciclopedia libre. Wikipedia es un espacio de información enciclopédica consultado y construido por miembros de la sociedad en general. Wikipedia es ampliamente usada por nuestros estudiantes, por lo que su contenido es también nuestra responsabilidad. Docentes de todos los niveles educativos, debemos, en lugar de prohibirla o censurarla, cuidarla y corregirla. Wikipedia es un recurso de consulta de gran valor para nosotros. La invitación al curso abierto, masivo y en línea,